¡Hola! ¿Qué tal qué ¿Cómo están? Bienvenidos a canal Bienvenidos a un nuevo video Y bueno chicos, acá estamos, pues como lo están viendo En el título, pues Crashman A 144hz Sí señores, ya como que vemos como que Riot leo, ¿no? Obviamente Yo pensé que era una, un fake total, pero no No es fake Y se compró el monitor de 144hz, o sea Flipante, ¿no? Flipante, mmm, y bueno, como lo, lo están viendo Él va a verificar Sonic Way Infinity, Así dijo Riot, que lo voy a verificar Así que pues bueno, estamos esperando a que lo haga Y también va a verificar ese nivel que se llama Blab, Blizzard, algo así Que empieza con una canción de Esa canción Pues básicamente, pues él lo va a verificar ¿Vale? Pues lo está verificando Pero ¿quién sabe si a 144 Se lo verifique más rápido, ya saben O sea, a 60 pudo verificar Por ver? ejemplo, solo a 144 O sea, puto amo, o sea Nadie lo va a parar, nadie lo va a parar, en serio En serio, ese man va a ser imparable Así que pues bueno chicos Espero que les haya gustado el video, ya saben, un video así cortitico para darles esta pequeña información, vale Ya que, pues bueno, muchos no se han dado cuenta sobre eso y pues bueno, hoy se los vengo a traer yo a ustedes, vale Para que se dieran cuenta un poquito de eso, vale, y lo que esté pasando y toda esa hueá galáctica, vale espero, espero que se suscriban a mi segundo canal que está abajo en la descripción El video de Ultrasonic, bueno, no, está, no ha sido muy apoyado, así que chicos, espero que lo apoyen muchísimo También está el video abajo en la descripción, o si no, estará apareciendo aquí arriba a la derecha, vale chicos Ya saben no olviden suscribirse al canal, denle un likecito ricolino. Y pues bueno, nos vemos hasta la próxima. Puto amo el crazy man, ¿eh? va a ser imparable ese men. No, imagínense, o sea, yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí, yo lo dejo ahí.